Viviendo la Semana Santa. Una mirada a la fe y tradición. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí en, en esta programación especial de Semana Santa, aquí por Telenor. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Dolores, por esta invitación. Le habla Luis Ramón Olguincheco, de la Parroquia San Pablo Apóstol, seminarista de cuarto año de, de filosofía del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Muy bien, Luis, eh, queremos que tú nos dé un reencuentro de qué se celebra en el día de hoy. Esta, este sábado, un sábado especial. Y el televidente quiere saber cuál es lo más, qué es lo más importante de este sábado. Bien, recordar que hemos venido ya recorrido un triduo la cual nos ubica y nos pone en contexto con la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este día, este sábado, en la mañana, lo que se reflexiona, el dolor de nuestra madre, la Virgen María, y como Jesús también está en el sepulcro. Entonces, acompañamos a la Virgen María en este dolor, así en silencio, pero sobre todo ver que ese silencio, también nos acompaña a nosotros, porque también en este sepulcro, también caminamos nosotros en nuestras vidas. También ya en la tarde, noche, vamos a celebrar lo que es la noche de las noches, la vigilia pascual. Esa noche la cual nos da el paso a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiene varias pautas lo que es también... Eh, la liturgia del Sirio Pascual, cuando se enciende la luz, después viene el pregón pascual, después las siete lecturas del Antiguo Testamento, después las dos del Nuevo Testamento, la liturgia eucarística, renovamos nuestro bautismo y es el gozo de esta noche porque aquello que veíamos imposible, es posible para nuestro Señor Jesucristo resucitar de, aquella, de aquel sepulcro, de aquella crucifixión, la cual ya muchos lo dieron por muerto, pero nosotros los cristianos tenemos esperanza, tenemos fe de que algún día también vamos a resucitar con Él. Excelente reencuentro. Entonces Luis, quiere decir que... Una de las Eucaristías más importantes para el cristiano es la Eucaristía de la Vigilia Pascual. Sí, porque ahí es que es el reencuentro, es donde nuestra fe se cimenta y es donde nosotros reafirmamos y volvemos a tener esperanza. Aquella esperanza que se había quedado atrás en la crucifixión vuelve y se reanima a través de, nuestra, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ya para finalizar Luis, un mensaje a esos jóvenes ya que tú eres muy joven uh, y los mensajes cuando lo dan personas que son afines a nosotros llegan más que cuando lo doy yo que ya tengo unos años, más que tú. Entonces un mensaje para esos jóvenes que nos van, nos están viendo y nos están, están siguiendo esta programación de Telenor. Bien, decirle a, a todos esos jóvenes que hemos nosotros vivido lo que es este triduo pascual, o lo estamos viviendo. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces en nuestras vidas como jóvenes pasamos por, por una pasión, pasamos también por un calvario. Tener como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que no se quedó solamente en la cruz, sino que también resucitó. Nosotros como jóvenes podemos, muchas veces nos dicen, todo está perdido. No, todo no está perdido. Tenemos esperanza y la esperanza tenemos que tenerla puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel que estaba en la cruz y muchos pensaban que se iba a quedar ahí, aquel resucitó. Que nosotros en este domingo que vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros también como jóvenes podamos resucitar con Él, porque Él es nuestro guía, también nuestro norte. Así que no tengas miedo a acercarte a Dios, porque Dios está a la puerta y te está llamando en este tiempo de resurrección y de Semana Santa. Gracias Luis por... Eh darnos esta oportunidad de conocer exactamente qué es lo que vamos a vivir, qué es lo que estamos viviendo en el día de hoy, sábado de silencio, de duelo, de dolor, donde acompañamos a la Virgen María en su sufrimiento, en su dolor, a una, a acompañar a una madre en su dolor. Gracias Luis por esas palabras y continuamos con nuestra programación de Semana Santa aquí por Telenor.